¡Hey! ¿Qué dice mi hermosa y sabrosa muchachada de YouTube? Te gustaría tener la última versión de WhatsApp Plus, no solamente con todas sus ventajas y novedades, sino que además también tendrás todos los temas personalizados que me pidas. Por ejemplo, estos que estás viendo aquí son algunos de mis últimos temas, porque ya sabes que subo temas nuevos cada semana, según los temas que me van solicitando en los comentarios de mis videos temas de películas, series, videojuegos, artistas, deporte, naturaleza, estilo iPhone y mucho más. En fin, o sea ver todos los temas que tú siempre me pides. Así que si te gusta, pues vamos de una vez, porque ya comenzamos. Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática, soy tu amigo José Matsu. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Como ya viste en la descripción del video, hoy te traigo la Última versión de WhatsApp Plus, explicado con toda sinceridad, sus ventajas y sus desventajas. Pero algo muy importante ahora es que para poder recuperar tus chats al momento de crear tu copia de seguridad, debemos tomar en cuenta qué versión de Android tienes. Y esto es muy importante que lo tomes en cuenta. Así que mira el video completo para que todo te salga sabrosito. Pero antes de comenzar, te recuerdo que puedes pasarte por mis otras redes sociales como TikTok, o Instagram, donde siempre voy a compartir consejos o tutoriales acerca de tus redes sociales favoritas. Ah, pero tú me dirás, ¿qué WhatsApp me estás trayendo José Matsu? Pues como tú sabrás mi querido rufiancito, si vamos a Google vamos a encontrar muchas páginas que dicen tener la última versión de WhatsApp Plus, pero muchas de ellas están desactualizadas, así que para que tengas la última versión no olvides darle like a este video y en el enlace que te dejo en el primer comentario siempre vas a tener la última versión de WhatsApp Plus, tanto de AlexMods como la versión de HeyMods. ¡Ah! Pero tú me dirás nuevamente... ¡Pero cuál es la diferencia! ¡O cuál es mejor! Pues en la versión de HeyMods... Podemos tener temas en movimiento... Temas animados... Pero últimamente... HeyMods ha estado colocando cierta publicidad... En las secciones de los estados... Lo cual se está haciendo un poquito pesado... Voy a ver si es posible eliminar... O hay alguna forma de hacer que esta publicidad... No sea tan cargada... Pero en la versión de AlexMods... No hay nada de publicidad... Lo que sí te digo es que los temas no son de movimiento, sin embargo puedes crear los temas que quieras. Si hacemos clic en el enlace que te dejé en el primer comentario, vamos a bajar hasta este botón naranja que dice descargar Whatsapp Plus aquí. Una vez dentro vamos a ver aquí las dos últimas versiones de cada desarrollador, de AlexMods y de Hey HeyMods, tú escoge el que más te guste pero si volvemos al enlace del primer comentario y bajamos un poco más todavía, vamos a ver todos mis temas personalizados que son cientos, ordenados por categorías, porque son un montón. Temas de anime, por ejemplo, estilo iPhone y femenino, superhéroes, dibujos animados, videojuegos. Por ejemplo, vamos a entrar a los temas de dibujos animados. Una vez dentro, vamos a ver todos los temas personalizados que he hecho en base a dibujos animados, como por ejemplo Lilo y Stitch, los Looney Tunes, Rick y Morty y muchos otros temas de dibujos animados. Pero si lo que tú quieres son otro tipo de temas para tu WhatsApp Plus, pues vamos a seguir bajando hasta la parte final donde vamos a encontrar la opción que dice más temas aquí. Una vez dentro vamos a bajar y vamos a ver nuevamente la lista de temas. Ahora voy a entrar por ejemplo a los temas de anime mi querido Otaku. En la sección de temas y animes vamos a ver el tema de Trunks.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 Pero si tienes la versión 10 o superior de Android, tenemos que hacer un pequeño artificio. Vamos al administrador de archivos y aquí nos vamos a tener que dirigir hacia la raíz del dispositivo. Vamos a buscar la carpeta Android, esta que está aquí. Una vez que entramos a la carpeta Android, entramos a la carpeta media. Y aquí vamos a encontrar la carpeta con WhatsApp, que es donde están los archivos y la copia de seguridad en la carpeta databases. Pero en este caso voy a retroceder. Lo que vamos a hacer es que a esta carpeta con WhatsApp le vamos a cambiar de nombre. La selecciono y ahora voy a las opciones de renombrar. Le vamos a poner el nombre que tú quieras. Por ejemplo, en mi caso le voy a poner con WhatsApp Plus Marzo 2022. ¿Esto para qué? Para que no se borre al momento de eliminar el WhatsApp normal. Y eso sería todo. Ahora ya podemos desinstalar nuestro WhatsApp normal. Ahora le damos a aceptar y ya tenemos la seguridad de que cuando borremos WhatsApp, esta carpeta no se va a borrar porque tiene otro nombre. Bueno, ahora sí vamos a desinstalar nuestro WhatsApp normal. Pero no lo vayas a desinstalar de la forma convencional, que es haciendo clic sostenido y luego haciendo clic en desinstalar. Si lo desinstalas así, pueden quedar algunos archivos residuales que impedirán que se instale el WhatsApp Plus.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 y como te dije hace un momento, solamente vamos a bajar hasta la parte que dice descargar WhatsApp Plus aquí, en este botoncito de color naranja. Vamos a hacer clic acá, y en esta oportunidad lo que vamos a hacer va a ser descargar la versión de AlexMods, que como te dije es la más estable. La de HeyMods se actualiza cada semana, pero últimamente tiene algo de publicidad, aunque si te gustan los temas animados está bien. Hacemos clic en la descarga de Mediafire y se va a descargar automáticamente. Tal vez te salga un mensaje como este que diga que es posible que este archivo sea dañino, ya que es una APK. Toda APK va a tener este mensaje al momento de descargar, pero no quiere decir que sea maliciosa. Es más, una vez que la instales, vas a ver que el mismo Google Play Protect nos va a indicar que es una aplicación segura. Bueno, entonces vamos a las opciones de APK y vamos a instalar el instalador que acabamos de descargar. Hacemos clic y no olvidemos que el proceso de instalación es idéntico al de WhatsApp normal. Le damos a instalar y una vez que se instale y se den los permisos, ya tendríamos instalada nuestra versión de WhatsApp Plus. Que como te darás cuenta, aquí en la parte superior nos sale que indica el Play Protect que es una aplicación que está segura. Así que no tengas problemas porque esta aplicación no va a dañar tu celular ni va a espiar tus conversaciones. Pero eso sí, antes de abrir la aplicación tenemos que mover la copia de seguridad para que puedas restaurar todos tus chats. Y ahora ya tienes instalado tu WhatsApp Plus. Pero antes de llenar tus datos personales y configurar tu cuenta, debemos mover nuestra copia de seguridad. Entonces mi querido rufiancito, vamos a entrar nuevamente al administrador para mover nuestra copia de seguridad. Vamos a la raíz. Y recuerda que se ha creado una carpeta que se llama WhatsApp en la raíz, que es donde están tus archivos de WhatsApp Plus. Pero tu copia de seguridad estaba aquí, en Android. Ah, esta carpeta de WhatsApp, no le hagas caso, es una carpeta que creé cuando instalé WhatsApp estilo iPhone. Bien, vamos a entrar a Android porque ahí está tu copia y luego vamos a entrar a la opción media. Aquí está la carpeta de tu copia de seguridad con WhatsApp Plus marzo 2022, la que creamos hace un momento. La vamos a. A seleccionar y vamos a mover el archivo databases hacemos clic en mover y ahora nos vamos a dirigir al almacenamiento interno y vamos a buscar la carpeta whatsapp entramos a la carpeta whatsapp que es donde va a estar los archivos de whatsapp plus y ya hay una carpeta databases pero está vacía la vamos a pegar la que acabamos de mover y vamos a aceptar para que se reemplacen los archivos aceptamos y se va a crear ahí dentro nuestra copia de seguridad Ahora sí, vamos a poder ver todas las copias de seguridad que hemos creado. Y ahora sí, mi querido patán, podemos entrar a nuestro WhatsApp Plus y dar los permisos respectivos, aceptar y continuar, y vamos a llenar nuestros datos para que la aplicación pueda cargar nuestra cuenta y también recuperar nuestra copia de seguridad. Ah, se puso borroso. Ahí está la copia de seguridad, ya, ahí está. Podemos ver que está la hora de creación de nuestra última copia y le vamos a dar a restaurar. Y eso sería todo, ya tienes tu WhatsApp Plus actualizado y con tus chats salvados y recuperados Vamos a darle siguiente, lo que sí te recomiendo es que pienses bien en qué versión vas a instalar Ya que la de Alex Mods, que es la que estamos instalando, se actualiza cada 2-3 meses Por eso justo sale este mensaje que me dice que la última versión va a vencer en 23 días antes de 23 días, muy probablemente, AlexMods va a sacar una nueva versión. Y no te preocupes que yo la voy a subir inmediatamente. Pero bueno, no te preocupes que una vez que le das a aceptar, ya no te va a salir este mensaje y podrás usar tu WhatsApp con todas sus ventajas. Y ahora te estarás preguntando, ¿cómo tengo los temas personalizados de José Matsu? Pues fácil, mi querida sabandija. Primero, vamos a la página web, la cual es el enlace que te dejé en el primer comentario de mi video...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 Y ahora que ya tienes tu WhatsApp Plus instalado, te voy a explicar primero las ventajas. Y luego te explicaré las desventajas de las versiones de WhatsApp Plus. La primera característica que vamos a ver es que podrás ver los mensajes eliminados de tus contactos. Ya que aparecerá este símbolo de eliminado al lado del mensaje. También vas a poder ver los estados eliminados. Porque también tendrán este símbolo de anulado al lado del mensaje en la parte superior. Y si quieres descargar los estados, pues simplemente tienes que hacer clic en el botoncito que dice guardar. Y automáticamente se va a guardar en tu galería de imágenes. Y si quieres tener los emojis estilo iPhone, solamente vamos a los tres puntitos en la parte superior. Y ahora vamos a la opción plus configuraciones. Aquí nos dirigimos a la pestaña que dice universal. Dentro de universal vamos a escoger la opción estilos apariencia. Y aquí vamos a descargar primero la opción all whatsapp una vez que se realiza la descarga simplemente la seleccionamos y ya tenemos nuestro whatsapp estilo iphone con emojis estilo ios algo que también puedes hacer es distorsionar la voz con la que mandas audios vamos a la opción cambiador de voz y escogemos cualquier voz no olvides que a partir del momento en que cambias la voz todos los audios que envíes de aquí en adelante saldrán con eso. Así que una vez que escoges una voz, si quieres volver a la voz normal, tienes que poner ninguno nuevamente. Bueno, voy a grabar. ¡Sígueme en YouTube como José Matsu! Y listo. Y ahora le doy a enviar y vamos a reproducir. Y ahora que ya vimos las ventajas, vamos a ver las desventajas de tener WhatsApp+. Plus. Ya vimos que una de ellas sería tener que borrar tu WhatsApp normal para poder instalar tu WhatsApp+. Plus. Una segunda desventaja podría ser el hecho de que WhatsApp, desde el 2016 más o menos, dice que todas las cuentas que no sean las oficiales de WhatsApp pueden ser baneadas. Ahora, WhatsApp, o mejor dicho, Facebook, o mejor dicho, meta Facebook, no puede saber qué tipo de versión de WhatsApp tienes instalados, ya que ellos no son los que manejan Android, como si lo hace Google. En este caso, ellos se dan cuenta a través de la conducta inapropiada que tienen los usuarios de WhatsApp Plus. Quiere decir, por ejemplo, mandar mucho spam, mandar muchos archivos pesados a muchos usuarios. Esa es una conducta que no se puede hacer en la versión normal y eso te delata como que tienes una versión no oficial o una versión con skin o modificada. Pero para que esto no ocurra, te recomiendo que siempre desactives este tipo de opciones de enviar archivos que tengan información muy pesada o estados demasiado largos. De esa forma es imposible que WhatsApp sepa que tienes una versión que es diferente a la oficial. Otra posible desventaja es el tema del cifrado de extremo a extremo, el cual hace que ningún hacker pueda interceptar tus mensajes y pueda tener acceso a tu información personal. Alex AlexMod en su cuenta de Twitter nos dice que su WhatsApp Plus sí está cifrado de extremo a extremo. Ahora el punto es que si no estuviera cifrado, un espía, un hacker de alto rango no va a invertir todo su tiempo y recursos tratando de hackear tu cuenta, a menos que seas un político famoso o el capo de la mafia...